Se presentó la mañana de este lunes al cuartel de la Policía Nacional, el joven Jordi Miguel, quien reside en el sector Vista el Valle de San Francisco de Macorís. Él mismo denunció que teme por su vida, ya que supuestamente ha sido asaltado en varias ocasiones por la misma persona. Mira, está pasando una situación que hay muchachos de Vista Valle que tiene barrio sus sobra. Llamando veces que me ha atracado. ¿Tú sabes? ¿Cómo se llama? Luis David Gracias a Dios, tú sabes, yo nunca he tenido nada, cada vez que se me ha tirado, yo no cago dinero ni nada de eso. Pero entonces, ahora la ha da dado ahí para mí, cuando pa quiera que me ve, tira y me tiro. Ya van dos veces que me tira tira, ni quiera que me ve, es a tiro que me entra con un petillo. ¿No ha tenido usted problemas en otras ocasiones? No, gracias a Dios que no. Él parece como que le dio para mí, porque él, él quiere que uno caiga cuarto, parece, porque tú sabes, como es la fuerza. Entonces, ¿cuál es la petición que te no, que cualquier cosa que me pase, él único va a ser responsable, porque ya van varias veces que me ha realizado tiros y había niños, yo tengo un video aquí donde salen cuando me tira y hay niños, entonces dime tú, yo no voy a matar. matar. qué te tocas? Vite Valle. NTN, Arismendi la Antigua.